La unidad de radio patrulla 110 dependiente del comando departamental del Alto Ahí era frustrado un robo Un robo que se estaba perpetrando en el distrito 14 de la ciudad del Alto En la circunscripción denominada zona Camacho Allí al promediar las 11.30 horas se encontraba un vehículo eh, tipo Toyota Parqueado en la puerta de un inmueble al cual estaban ingresando Sobre todo objetos de valor de propiedad de esta vivienda En el momento en que estos sujetos son interceptados por la policía boliviana Inmediatamente se dan a la fuga Pero antes de eso se provoca un cruce, de, un cruce de disparos Provocando hoy el deceso de una persona y las heridas de otra Lo que permite establecer que este robo ha sido perpetrado por una organización delictiva denominada Los Quinos Cuando nosotros hablamos acerca de las rutas de escape Es importante que establezcamos que esta es una vía muy usual que utilizan los individuos después de proceder a este tipo de hechos lo mismo pasa con los hermanos del Perú, que vienen, realizan un acto delictivo y vuelven a salir por las mismas fronteras. En el caso puntual, la banda de los Quinos está conformada por estas personas.